Como usuarios de Google tenemos acceso a una cuenta de YouTube a la que podemos llegar desde el panel de aplicaciones pulsando sobre YouTube. Nos va a interesar ir a lo que llamamos Mi Canal, en el que van a aparecer todos los vídeos que hayamos subido hasta este momento. Si no tuviéramos ninguno, obviamente aquí no aparecería nada. Vamos a probar entonces a pulsar en el botón Subir que tenemos en la zona superior derecha, y vemos que aparece una pantalla donde nos invita a subir archivos que tuviéramos grabados en, en nuestra computadora. Eligiendo si queremos que esos archivos sean públicos, esto es, accesibles para cualquiera que esté buscando en YouTube o bien que sean ocultos. Si elegimos la categoría oculto nos va a permitir que ese archivo solamente esté accesible para quien conozca la dirección del mismo lo cual en algunos momentos puede ser muy interesante para los trabajos de clase. Bien, además de esto, que nos permitiría elegir archivos desde nuestra computadora, tenemos la posibilidad de importar videos que tengamos ya subidos desde nuestro dispositivo. Eh, nuestro, nuestro dispositivo móvil, bien sea una tablet o un smartphone, por ejemplo, este de aquí. Vamos a subir este vídeo de acá, lo seleccionamos y vemos que empezaría a subirse y a continuación a procesarse. Sería el momento en el que tendríamos que escribir el título. Y vemos que simultáneamente se va procesando el vídeo. En la configuración avanzada, yo en este caso, como es un vídeo de pruebas, no voy a enviar notificación a los suscriptores del canal. Vemos la categoría, es la categoría de formación, indicamos que está grabado en Buenos Aires. En cuanto a la fecha, no es la fecha de hoy, sino, como no es la fecha de hoy, voy a cambiarla, voy a ir al mes de junio, al día 11 de junio, que fue cuando se grabó este video Y vemos que ya el proceso ha terminado y nos indica que está listo. Me ha avisado que por la calidad del video, que es posible que se mueva demasiado y si queríamos eh, que se produzca una estabilización de imagen, para no eh, ampliar el tiempo de procesamiento, vamos a decirle que no. Y ya tengo la dirección. Le voy a decir que listo. Ya tengo la dirección en la que está publicado ese video. Si hago clic, veo, ya tengo un video de uno que se ha subido y ahora en YouTube... Aparecerá el vídeo de la actividad contables en el Instituto Vélez, que es el título que yo le he puesto, y empezará a reproducirse el vídeo. Como es un vídeo que tiene mucho ruido de fondo, yo podría modificar el audio y me ofrece una serie de temas principales. Yo voy a elegir, también podría buscarlo, voy a buscar por ejemplo un tema eh, cinematográfico. Voy a elegir este de aquí y pulsamos y empezará el video. Supongamos que me gusta esta música. Le digo guardar y los cambios quedarán guardados. Podría haberle decidido, me decido por que salga solo la música. Podría haber favorecido el audio original o solo, o solo la música, como puede verse. Bien, veamos. Bien, volvemos, ya está guardado los cambios. Abandonamos esta página, ya tenemos guardados los cambios. Pero deberíamos como hemos hecho modificaciones, vamos a modificar nuevamente. Vamos a decirle que queremos que sea cinematográfico este tema y con solo música. Lo guardamos, nos avisa que tal vez tarden un poco en aplicarse los cambios. Aceptamos y vemos que todavía sigue saliendo con el sonido original. Nos está avisando aquí arriba que aún se deben procesar los cambios y que podemos consultar esta página más tarde. Bien, vamos a dejarlo aquí y luego volveremos a verlo. Volvemos a nuestra página y vamos a darle nuevamente al botón de subir para utilizar otra de las opciones que sería la de crear una presentación de diapositivas. En este caso podríamos elegir entre las fotos, los álbumes de fotos que tengamos o subir fotos de nuestra computadora. En este caso voy a seleccionar fotos del equipo y voy a subir estas tres imágenes. Se están subiendo las imágenes no son demasiado grandes y entonces va a ser una subida rápida Estamos pendientes de que suba la, la última imagen. Bien, ya tenemos las tres fotos subidas. Siguiente paso: tenemos un asistente que sería editar la configuración y ponerle un audio. Vamos a poner aquí un audio, por ejemplo, ambiental. Este, vamos a probar con este de aquí. Vamos a subir el volumen para escucharlo. Bueno, si no nos gusta, tranquilamente lo cambiamos por otro. Vamos a elegir una música cinematográfica. Vemos como ha hecho un fundido. De acuerdo, estamos de acuerdo con esa música y lo vamos a subir. Pero vamos a ir un momentito, sí, vamos a subirlo. Vamos a darle la configuración avanzada. Le vamos a indicar, perdón, la información básica, que es un video oculto. La configuración avanzada, como siempre, podemos ponerle la ciudad en la que está creado el video, en este caso sí es fecha de hoy, la licencia que tiene, puesto que en este caso las fotos son fotos con licencia Creative Commons, y estamos esperando a que acabe de procesarse el video. Parece que ya está el proceso terminado y decimos que listo. Aquí tenemos nuestra presentación de diapositivas convertida en video, las fotos convertidas en un video dura 10 segundos y esperamos a que arranque la reproducción mientras tanto vamos a aprovechar para ver todavía nos dice que se ha editado aproximadamente el 90% del vídeo vamos a recargar la página por si acaso. No, aparece que ya ha desaparecido el mensaje. Bueno, no, todavía sigue el 90%. Pero ya tenemos la música. Quiere decir que aún no se ha procesado la imagen completamente. Para hacer todas las mejoras. Pero el video ya tiene el sonido con la música que le Si volviéramos a pulsar en subir, tendríamos otra posibilidad más, que sería grabar utilizando la cámara web. En este caso, yo ya le concedí permiso en su momento y le dije que lo recordara. si quisiera, voy a iniciar la grabación y ahora lo que voy a hacer es comentar tres o cuatro cosas, detengo la grabación y pulso en subir. Igual que en los casos anteriores, es un vídeo de cámara web, del 14 de septiembre de 2014, me dice exactamente a qué hora, vamos a volver a ponerlo como oculto, en la configuración avanzada no voy a enviar notificación a los suscriptores y voy a guardar los cambios. En este caso, hemos guardado los cambios si yo vuelvo a mi panel de videos veo que no está pudiendo realizar la conversión del archivo de video vamos a eliminarlo pero queda ahí la posibilidad este todavía avisa que se está finalizando la edición pero ya tenemos aquí los dos videos que habíamos visto previamente.